Prepárense porque ya está aquí el inventivo, creativo, ocurrente, Remy Kerubin Conde. La nueva generación. Le dije que me iba a mandar una presentación de aquella y. Decir, ¿Qué puedo decir más? Que tengo que callar. Yo solamente agradezco a las personas que me colaboran, que siempre están ahí pendientes de este pechito goleador y flor de presentación. ¿Ya vio? Fernando, ¿no? ¡Qué voz más! <coughs> ¡Bárbaro! ¿Cómo Un una maestro. presentación Un para maestro. este pechito. Pleno. Se merece una presentación este pechito. ¿Cómo estás? Bien, siempre bien, con las pilas puestas. Remy Conde. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. A ver. Bien, entremos en materia. Va. Ayer le había prometido que le iba a decir quién va a ganar entre Bolivia y Senegal. ¿Se acuerda del Pulpo Pol? En Bolivia es la Luna Pol. No, esto es la presentación, el partido, Senegal. Ya me, me estoy saltando, estoy pasado de revoluciones. A la, una de, a la una de la tarde, Orleans, State la Source, Bolivia versus Senegal. El favorito no es Bolivia, pero incluso la pitoniza luna dijo que no es favorito. Ajá, o sea, ella sabe. Mire, imágenes que ya la tenemos. Vamos con la siguiente imagen. Mire, esta es la luna, Paul. Bolivia va a empezar ganando Va a empezar haciendo buena representación Y al final Senegal nos va a terminar ganando no. La Luna Una mascota maravillosa hey, ¿Es tuya? Sí Sí. Sí. Sí. Mira. Mira. A ver, hagamos esto Vamos a poner dos platos Uno con la bandera de no, Bolivia y el no. otro con la bandera de Senegal no estás leyendo bien lo que ha dicho Luna, me parece Yo creo que se empate Yo creo que se empate ¿Por ¿Qué ha comido los dos es empate. Pero se acabó si más vi, el plato de no, ese es otro tema. Pero empate, este empate, mira. Come aquí y come aquí. El pol, ni el pulpo Pol hacía esto porque no tenía opción porque era o gana o pierde, no había empate para No, el no pulpo había no. Nosotros tenemos que evolucionar. ¿sí? El pulpo Pol no tenía empate. Aquí la ¿cómo se llama? Luna, Luna. Luna te está dando empate, hermano. Es empate. Mira, te digo algo. si, si es empate, Tienes que traer a la luna, acá ¿Sí? el a lunes. El lunes la traemos a ¿Sí? la luna. Un quintal de comida le vamos a dar de premio. ¿Sí? Perfecto, la, y la luna. la vamos a contratar para el mundial, ojo, ¿no? Le vamos a dar, no, olvídate, se va a hacer el personaje de la televisión nacional. Acordate. <risa> que empate, vamos luna, a la, la producción de la luna. Bien, Vas a ver. Vol volvamos, por favor. Así va a ser. Qué bonito, qué bien hecho. <risa> algo teníamos que inventarnos, algo diferente teníamos que está hacer. Muy bueno, está muy Pulpa bueno. polo una papa frita al lado no, de la luna. Olvidante. Sobre todo si empata Bolivia, ni qué te cuento. Ya, ya estamos contratándola por hasta el próximo mundial. La dejamos y a la luna, Para cara. que nos eh, diga las eliminatorias, todo. No, pues le vamos a hacer 100.000 preguntas a la, a la luna. <risa> Bien, eh, estas son las alineaciones de Senegal y Bolivia. Tengo mis dudas. Oh. <risa> Mire, eh, no va a estar Mendy, como usted dijo, esta es la de Senegal, va a estar Fati, Salavali, Zizé, Kolobali, Ziz, Coyate, Dienk, Guyé, Sadio Mané, Día y Zah. Esa es la alineación de Senegal. Vamos a la de Bolivia, porque los de Senegal la mayoría juegan en Europa. Aquí están los bolivianos: Carlos Lampo, en portería, línea de cuatro defensores. Roberto Carlos Fernández por la izquierda, Diego Bejarano por la derecha. Ay, <ríe> por la derecha vamos a tener líos. Adrián Jusino y Luis Aquim, la, la, la dupla de defensores. Un medio sector que a mí me parece muy interesante. Mire, son volantes de marca la mayoría. Fernando Saucedo, Leonel Justiniano y Franz González. Un solo enganche que sería Gabriel Villamil. Y dos delanteros, ¿se acuerda usted? Eh, Pablo Escobar dijo, hay que atacarlos. Cuando se los ataca se ponen nerviosos y se desordenan. Entonces vamos con Carmelo Algarañas. O con Bruno Miranda y Marcelo Martins. Ese sería el onceno titular de la selección boliviana. ¿Le gusta a Gringo González jugar? ¿Le atacamos a Senegal? Como dice Pablo Escobar. Yo sigo rezando, hermano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Va a ser empate? Me la juego por un empate. Ya te has enganchado con la luna. ¿no? Claro, con ah, la luna, vamos. Bueno. Tengo la seguridad de que va a ser un empate. Y el lunes... Le voy a decir, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de este pechito goleador? Que era un empate. Bueno, no voy a vender humo de que vamos a ganar porque está complicada la cosa. Pero me la juego por el empate. ¿Usted? Eh, yo quiero que gane Bolivia, por supuesto. Espero que gane Bolivia. No voy a apostar en contra de Bolivia. Jamás lo haré. Nunca lo he hecho ni, ni, ni lo hago. Eh, ¿Tienes algo más de Bolivia? Sí. Tengo algo que quiero compartir contigo vamos de con Bolivia. No, sí, pero, no. por favor. Vamos con el informe. De Senegal. El ambiente en la selección de Senegal es de los mejores. Hay optimismo. Se preparan para jugar el Mundial y apuntan alto. El partido amistoso ante Bolivia servirá para pulir detalles. El entrenador nos exige mucha entrega en cada pelota, no dar por perdida ninguna pelota, ser solidario con el compañero del lado, achicar el campo de juego. Eso trabajamos mucho y creo que ahí está la clave que nos llevará lejos. El esfuerzo refleja el amor por la camiseta. Los leones nunca se rinden, pelean hasta el final. Un ataque constante y mucha velocidad es la premisa con la cual Senegal jugará ante Bolivia. Tenemos que ganar el medio sector. Si logramos eso, podremos ser contundentes. Los pases a las espaldas de los defensores, más la velocidad de nuestros atacantes, así vamos a derrotar a Bolivia. Pero también tenemos que cuidarnos de ellos. Tienen buenos jugadores, de buen pie, muy inteligentes. En Senegal intuyen que Bolivia será defensiva y al contragolpe. El profesor nos ha dicho que Bolivia juega con un solo delantero. Marcelo Moreno, un jugador de buenas condiciones goleador de Sudamérica y referente de su equipo, no existirá un marcaje personal sobre él pero debemos tener cuidado, hemos visto los partidos de Bolivia y todos los pases apuntan a él, aunque cambiaron de entrenador y también estamos listos por si hay algún cambio de la forma de juego de ellos, después los jugadores son casi los mismos de la eliminatoria sudamericana, hemos tenido tiempo de analizarlos. Bien, eh... Ellos quieren un sparring, quieren alguien a quien ganarle por la, la, la cifra más fuerte. Eso es Bolivia, Eso es un sparring. Es el equipo que va y... Es para ser goleado, pero pienso yo que vamos a empatar. ¿Me empate dices no? Sí. Bueno, vamos Sí, a ver. me la juego, me la juego. Y la selección también se la juega, Mira. jugar ante Senegal no es una cosa de todos los días. Lógicamente varios empresarios y clubes estarán mirando el amistoso del sábado a la una de la tarde y de la misma manera que es una responsabilidad representar a un país, también es un privilegio para mostrar el talento y poder salir en el futuro a un equipo internacional. Muy motivados sabemos la, la responsabilidad que conlleva esta clase de, de partidos y tratando de sacarle el mayor provecho. La verde jugará con el balón oficial del Mundial Qatar y los jugadores buscan adecuarse adaptarse lo antes posible en individual. Nadie quiere quedar fuera del once no titular. Muy feliz, creo que siempre lo he dicho y lo más lindo es poder representar a tu selección eh, muy motivado y bueno también aportar con mi granito de arena aquí. La Verde ya tiene un plan de trabajo, una estrategia con la cual ganar a Senegal. El primer paso es identificar las ventajas, sus potencialidades de Senegal y después saber anularlas. Creo que es una selección muy física y bueno nosotros también tenemos que hacer un partido bastante inteligente y también demostrar todo lo que tenemos. Bien, eh, yo me la juego por la Verde. ¿Usted? Sí, por supuesto. Que sí. Ojalá Bien. que sí. Ojalá Usted que me sí. dijo que tenía algo. Exactamente, sobre la selección. Te cuento que ayer nos dimos a la tarea de buscar las casas de apuestas. Eh, ¿Cómo está yéndonos en las apuestas? Y nos hemos encontrado con, eh, bueno, diríamos un poco la confirmación de que Bolivia no es el favorito. Pero hay una casa de apuestas que sí da a Bolivia como favorito. sí? Este, ah, es, ¿sí? este es un caso. Mira. Eh, ¿Qué página es esta? A ver, vamos a ver si, si logramos identificarla. Podemos dar aquí los nombres, no hay ningún problema, ¿sí? Ahorita vamos a, vamos a recordar. Bolivia, 5.75, Senegal, sí. 1.11. O sea, ¿qué significa esto? Que eh, en esta casa de apuestas, ¿sí? En esta casa de apuestas no te subas mucho, ahí nomás déjalo. Eh, ahorita te voy a, voy a tratar de identificar cuál es esta, esta casa de apuestas para darte el dato, el nombre. Sí, eh, estas son apuestas en internet, entiendo, ¿no? Es, es por esa vía que se resuelve eh, Esta es, a ver, esperando un segundo. Este es Betting Expert. Betting Expert. Exactamente. Ese es. O sea que si usted pone cierto monto de dinero. Claro, a ver, justo pon, tengo unos 100 dólares po, po, que Pon, de nuevo, diciendo, pon de nuevo pon de nuevo el cuadro. Pon de nuevo el cuadro. Ahí. Por ejemplo, si tú tienes, dices, 100, 100 dólares tienes, sí, ¿no es cierto? Ringa, si sí. tú dices, yo pongo ahorita mesa. los 100 dólares. Si gana Bolivia, si gana Bolivia te dan 575 dólares. Si gana Bolivia. Si gana Senegal, te dan 111 dólares. O sea, ganas 11 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita la tendencia es casi 6, 6 a 1 en esta casa de apuestas. 6 a 1. Vamos a otra, por favor. La siguiente. Esta es Betting Expert, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Tenemos otra. No sé si es eh, cuál aparece. A ver, vamos a ver. Creo que esta es la misma. O esta es otra, no, esta es otra, esta es otra. Esta es otra, ¿verdad? Sí, ya sí. la pasamos. Volvamos a ver. Exactamente. Por el señor director. Ahí vamos a ver. Eh, ¿Cuál es esta? Ah, estas son otras dos. Dale, ahí. Mira, ahí tienes, son dos. Una se llama 888sports.es, ¿sí? 888, que da 7 dólares, o sea, 7 puntos si, eh, si gana Bolivia, 7, o sea, tus 100 dólares serían 700. Y mm -hmm. le da 1.38 a Senegal. O sea, si ganas Senegal, te pagan 138. O sea, 7 a 1 es esto. O sea, 7 probabilidades de que gane Senegal. Vamos, Bolivia. ¿Ya? Y Aquí tienes otro. Mira, betano, ventano, betano, que es otra casa de apuestas, que da 6.8 si gana Bolivia y 1.34 si gana Senegal. O sea, tus 100 dólares, si ganara eh, Bolivia, serían 680 y, obviamente, si gana Senegal, serían 134. O sea, 34 dólares. Tengo una más, tengo una más que les he pasado, donde la figura es, aunque tú no creas, al revés. ¿Qué es esta? ¿Sabes cuál es esta? Esta es más conocida. Bet 365. ¡Que gana Bolivia! ¿Qué tal esa Bet 365? ¡Que Bolivia es el favorito! Mira, claro. Tus 100 dólares, fíjate, si los pones a Bolivia y gana Bolivia, 165 dólares. Y si... Le pones a Senegal y gana Bolivia, o gana Senegal, 475. ¿A cuál vas a jugar? A ver, quiero ver. No sé, pero de acuerdo jugaría? a esta página, muchachos, sí. amigos, usted que nos está viendo, sí. las páginas algo saben, las apuestas algo saben, manejan la luna algo saben. Manejan entonces, estadísticas. Probablemente Bolivia sí. de la suerte. Sí, pero escúchame una cosa. Ahora, a tiempo de tus 100 dólares, ¿a cuál vas? A las que dicen... Betano. ¿Betano? sí. O sea, Ese nos daba 700 Yo pensé, pensé que ibas a decir B365. No, yo quiero ganar dinero, gripe. No le tienes confianza favor? a tu selección. ¿te das quiero cuenta? ver mi economía también. Mira, ¿por dónde se ha ido el Remy? ¿Quiere ganar 680 8, dólares? 888. No, quiero ganar 700. Ah, 888, entonces. Sí, vamos, vamos a esa. Le ponemos. Esta no. B365. Esta no. no. No le tienes fe, no, a la selección. Táctico. No, quiero, quiero ganar también. No, vaya, va a ser empate, va a me, ser empate. Me encantó tu sinceridad. Zero. Y ahí están los empates, fíjate, te dan 5, eh, 5. O sea, si tú pones los 100 y empatan, como dice la luna que van a empatar, 500 ganarías. Mira, voy a, voy a en poner, 8, 8, 8 es 500. Voy a poner, y si la luna le atina, le compro las croquetas claro, de tres meses. Claro, por valor de 100 dólares. Por valor por menos, de 100 dólares, si estás como ganando mínimo, 500. Viejo, vamos, ¿no? luna, caramba. Vamos, che, vamos, vamos. Bueno, ahí está. Es un juego esto, obviamente, hay, hay probabilidades, hay estadísticas, hay todo, pero cuando entran a la cancha suena el pito y empieza la historia de nuevo. Ahí no hay estadística, no hay nada. Tenemos una mala estadística con Senegal, hemos jugado una vez y hemos perdido, perdido una vez, sí, ¿no? En el sí, sí. año, hace 20 años aproximadamente. Exactamente ¿no? 20 años. Exactamente. Bueno, esta será la, la chance para que tengamos la revancha, a ver cómo nos va esta vez, si logramos vencerlos a los senegaleses. Bien, lo último, el mensaje. Música, maestro. No te pongas mal cuando alguien habla mal de ti Recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa tú Tienes valores en tu casa, tu mamita, tu papita, en fin Siempre ponle ganas Si alguien habla mal, todos hablan mal de uno al fin y al cabo Así que tú sigue con lo tuyo Dale, es viernes, ponle ganas Y si hablan mal de ti, no te importa, te resbala ¿Esa es tu moto? ¡Uy, me encantaría! Ah, no. ¿No es esto no, sé si entonces? No, no soy Ah, yo. pensé que voy a, la, el, el lunes voy a poner una con, con mi moto y con este pechito goleador. ¿Con cuál de las dos le, le gustaría? Eh. ¡Con la bici! Ahora que vamos a estar preparándonos para el hacha Avalanche. Ahora sí que ya me he inscrito, solo que esta vez no va a haber podio, lo siento. ¿No? No. Es que subí de categoría. El año pasado hice podio. Ah, pensé que iba a ser subir de peso. También. Eh, subí... El año pasado hice podio y quise inscribirme en la misma categoría. me he dicho, mira, los que hacen podio tienen que avanzar a los siguientes niveles. Ya no puedes ingresar claro, a la obviamente. categoría y Pensaste open. que rasurándote ibas a jugar en la infantil, ¿no? No puedes, no, no es así. Entonces vida. me he dicho, ahora vas a estar en la categoría élite Y me voy a codear con los más, más duros. Casi se me salve. Voy a dar lo mejor de mí. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Gracias. Dale, Remy, Remy lindo fin de que te Lo vaya propio. muy bien y que le vaya bien a Bolivia mañana. Eso eso es el, ese es el objetivo, ¿no? Que, ir, que podamos sacar adelante a nuestra selección. Más allá de todos los elementos que hacen que uno no debiera tener esa expectativa, no debiera tener esa fe, pero bueno, en fin, el fútbol tiene esas cosas. Actitudes infantiles, como decíamos hace poco. Chao, Remy, otra vez. Que te vaya muy bien. Listo, gringo. Nos vemos el lunes. Dale. Gracias, no hay gringo. mensaje para Remy, nada, ¿no? Nada. Se enojó sí. Irene y todo. El pero lunes, lógico, enojó, ¿cómo no? Y la China peor. Mejor ni te Cuento cómo está Me de sin la, la China. soga y sin la caja. Eso sucede pues cuando uno juega picaflor, sucede eso, se queda <risa> sin nada. Eh, Hacemos la pausa.